Derechito al vicio somos RS cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo unboxing remixado de las cartas de Fortnite, de las ediciones de orígenes, de las ediciones deluxe que ya cada vez quedan poquitas en el país y también de una versión chena. Del Pokémon Espada y Escudo Resplandor Astral Donde lo tenemos ahí, lo tenemos ahí en nuestro buen Pokémon Tipo Topo, tipo Topo de fuego, pero ya no es fuego, ahora es psíquico Nuestro Type Plotion que en vez de tirarte flamas, te tira flamas cósmicas plasmas fantasmales, fuego fatuo de su espalda mientras no estás dormiducho Pero sí, vamos a estar viendo estas cartas, vamos a estar viendo qué cartas nos salen ya vimos un masito de las cartas de Pokémon de esta generación, versión chinas, pero, y los sobres, los sobres que traen, qué Pokémon traerán, y... Bueno, sabemos que estamos todavía en la búsqueda del Thanos, en la búsqueda de la Furra, que tendría que salir en los sobres de Orígenes, pero quién sabe si nos sorprenden los sobres de Deluxe con algún otro Thanos o alguna otra Furra. Vamos a ver si la suerte nos acompaña y vayámonos derechito al pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que forman parte de este canal, semana tras semana, video tras video. Y también, bueno, en esta ocasión no tenemos patrocinadores No hay patrocinadores, no hay marca de alfajor No hay marca de galletitas No hay algo que acompañe esta mañana De esta semana totalmente amarga En la ciudad de Buenos Aires mm, Claro que no Pero bueno chicos, no se preocupen que Tanto azúcar te puede hacer mal Tanto café te puede dar energía al final de la noche Pero, pero, pero Siempre podés irte derechito al vicio con las cartas Así que arranquemos Arranquemos de una vez por todas Empezaremos nada más y nada menos que Haremos una escalera, haremos una Escalera de emociones, una escalera de emociones para abrir primero así, primero la de Fortnite Deluxe Que pueden venir las cartas brillantes todavía, las únicas brillantes que salen por acá Y ya vimos que en los últimos sobres de, Pokémon, bah, de Fortnite de la colección número 26 Te pueden salir metalizadas como las que salían en orígenes, un gran regreso de este tipo de cartas Pero bueno, arrancaremos nada más y nada menos con... La deluxe, que tiene las cartas de la colección 13 a la 23. ¡Súper genial! Te puede salir toda clase de Spider-Man, del Spider-Verso. Y vamos a ver que ya se lo sentimos. Sentimos que hay... Un... Se sienten un poco raros las cartas. Se sienten un poquito raros. Pero, ¿por qué? Porque están gruesitas como las cartas de antes, claro que sí. Pero ya sentimos que hay algo detrás. Una que está brillante. Cinco cartas. Y la primera que no saldrá no es nada más. Y nada menos que la... Shadow Scully, Shadow Scully con unos ojos ahí, bien fantasmales, como si fuese. Raiden del Street Fighter, ah, que no del Mortal Kombat, con unos 800 puntos de ataque y 910 y este resistencia de la carta 2530. Nos preguntan a veces el número de las cartas para ver si las pueden conseguir en los sobres aparte. Después con otro fondo bien flúor nos encontramos al Venturión, el Venturión que está todo enmascarado con la rearmadura, armadura, incluso mira tiene unas sombreras recopadas con unos 975 puntos de tecnología y la carta número 3229 de la hermandad de los puños, seguido por Chris Redfield, pero pero mirale la cara que tiene Chris, mira la cara que tiene Chris del Resident Evil. Evil, está ahí, se a afeitar todo barbudo, todo trajeado, con unos 955 puntos de tecnología y 895 de ataque, también con un fondo flúor ahí, que está bien magentoso, está muy grosso, y seguido de... Na, na, na, na, lo tenemos al Naruto Uzumaki, al Naruto modo Hokage, ya es el Naruto papá, ya es el Naruto papá de Boruto en esta carta con unos 980 puntos de tecnología y unos 970 de ataque es una carta muy poderosa y que vale unos 3.300.000 pavos, tremendo vamos por la última, la última de esta tanda que estas cartas salieron muy gruesas muy geniales, muy potentes la tenemos a Lara Croft Lara Croft nada más y nada menos que en una de sus versiones más jóvenes en una de sus últimas versiones de videojuegos que fue lanzado para multiconsolas la tenemos ahí a Larita con 950 puntos de resistencia 800 de ataque y 650 de tecnología en la carta 2936 de la colección y me encanta directamente para el mazo donde tenemos todas las laras, todas las laras de las Tomb Raider pero, vamos a ver en serio la carta se siente mucho más gruesa que las anteriores, no sé si ustedes pueden ver que hay más porosidad, hay más porosidad en el estilo de la carta pero vamos por el siguiente sobrecito, claro que sí vamos a ver qué nos saldrán qué pokémones nos saldrán del resplandor astral como verán, en el sobrecito lo tenemos ahí a nuestro topito, Dormilon Taiplosion favorito Tipo psíquico, en la parte de atrás siempre, a ver, leyendas del tiempo y el espacio toman el control. Viaja de regreso a una tierra primitiva dominada por el mito y la leyenda, donde Origin Farm, Dialga, v Star y Origin Farm, Valkia, Star dan forma al tejido mismo del tiempo y espacio. Explora un vasto desierto diferente a todo lo que hayas experimentado, donde encontrarás a Type Typlosion y Samurott como Hisuian Pokémon V-Star. Con los entrenadores talentosos y otros Pokémon poderosos que llaman el antiguo hogar de la región de Hisui y descubre un nuevo tipo de Pokémon vario color, Pokémon radiante. Embárcate valientemente en la batalla en un mundo nuevo con el Pokémon TCG Swords and Shell Expansion Astral Radiance. ¡Wow! O sea, tiene la copia, tiene la copia de lo que sería la sinopsis de esta nueva colección, totalmente al español, totalmente traducido. Entonces las cartas que tendremos adentro, ¿saldrán en español? Vamos a verlo Literatura Incluso hay literatura en esto chicos Así que lean, lean y lean siempre Vamos a ver que el sobrecito está bastante pegado Bastante plastificado Lo podemos, ahí ab lo podemos abrir Pero mira cómo se pega con de todo Ahí ya, mira Hay brillo Hay brillo por doquier en estas cartas Y una vez que ¡buah! Tutorial de cómo abrir cartas Volumen 7 Tutorial de cómo ¡No, posta! ¡Está repegado. Vamos a correrle un poco más la malla porque está ah, está, está pegadísimo. ¡Más pegado que el Pity! ¡Más pegado que el Chano! Y nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 cartas en el sobre. 10 cartas por sobres es bastante bien. Para lo que nos costó. Así que recontra sirve. Tenemos ahí la parte de atrás del logotipo de Pokémon. Todo bien, todo legal. Y al darlo vuelta, la primera carta que nos encontraremos es... Overquill de Hisui, lo tenemos ahí, el pez globo de los Pokémon Evolución de Quillfish de Hisui, pero con otro tipo, un tipo más oscuro, con el ataque veneno tormento y clavado que causa 50 de daño, claro que sí, con 130 de vida, me sirve, seguido del decide de Hisui Biastro, la carta que justamente estaban comentando acá en el sobrecito, en la parte de atrás de las que te podía salir. El Decidivite de Hisui Biastro evoluciona del Decidivite de Hisui Bi con 270 puntos de vida. Es tipo lucha con las técnicas Pluma Salto Mortal de más de 160 de daño y el Poder Biastro Astro de la Fortuna. Su habilidad dice, durante tu turno puedes robar cartas hasta que tengas 8 cartas en tu mano. No puedes usar más de una vez un Poder Biastro en una partida. Me sirve, te sirve para obtener una gran mano llena de cartas, seguido por... Lo tenemos ahí al Rock que le encanta el rock y no el reggaeton, ay malísimo ese chiste, con unos 130 puntos de vida, recuerden que Regidoc es uno de los no legendarios de su generación, me encanta. puerta es uno de sus ataques, seguido por sigue Impacto que causa 140 puntos de daño, seguido por, a mí me encanta el arte de los diferentes dibujantes de las cartas de Pokémon, me encanta. Seguido por un pequeño Digle, todo topito, todo enterrado, con 60 puntos de vida. Y la técnica de Rasguño, que causa solamente 10 de ataque. Así que vamos a esperar a que evolucione para que sea más fuerte. Seguido de él. Ahí lo tenemos a su evolución junta, y mira la cara que tienen los otros, mira la cara que tienen los otros topitos El Ductrio lo tenemos ahí los tres juntitos, haciendo una fiesta y yeah. una collaboration con Bomba de Lodio. Que causa 60 puntos de daño y 90 puntitos de vida No tuvo tanto poder su evolución, pero, pero, pero bueno No, no, no tuvo tanto poder, no, no, no tuvo nada, tanto poder Pero después nos encontramos al... Righorn, con 100 puntos de vida El Righorn, este pequeño mastrete que es todo, todo rocoso Con el ataque, el ataque de cuerno De 10 puntos de daño Y martillo de 30 puntitos de daño 100 puntos de vida, recuerden que este Tiene dos evoluciones, bastante bien Y la siguiente carta que nos encontraremos Entonces en este sobre es el esto es majestuoso, esto es genial, o sea, sabemos que no es el original que está súper brillante, pero no es nada más y nada menos que el Calyrex, Jinete Glaciar B Max con 320 puntos de vida tipo agua, recuerden que el Calyrex, acá en su versión Dynamax, tiene dos tipos, el Jinete Glaciar y el Jinete Psíquico, está tremendo, el Glaciar, a ver qué técnicas tiene el Glaciar, el Emperador, el Caballero de los Pokémon, tiene Paseo del Emperador con más de 10 de daño, que va causando a los Pokémon en la banca. Bah, dependiendo de cuántos Pokémon en la banca tengas. Y la Maxilanza, que también va causando daño a Rolete. 120 de daño va causando sumadamente. Es hermosísimo, es buenísimo nuestro emperador, nuestro caballero Pokémon Glaciar. Seguido por... Justamente tenía que salir, justamente. Este sobre me encanta, este sobre me encanta por las cartas que tiene, sí. Yep. es el Kale Jinete Glaciar V que lo tenemos acá en una imagen muy copada. Lo tenemos ahí subiendo la montaña como si fuese Bruce Wayne en la película de Justice League. Con el ataque perforar y lanza glaciar que causa 200 puntos de daño. Qué locura. Vamos por la siguiente. Uy, hay una carta dorada ahí de fondo. Pero la siguiente es el Hitran V. Con unos 220 puntos de vida. Tipo fuego las técnicas que tiene son quemadura de 30 y caída de magma con más de 90 una muy buena carta bueno hasta ahora tenemos cartas que son muy copadas tenemos ahí dos partes de evoluciones tenemos el deciduai de hisui lo tenemos ahí al pez fushi de hisui pero detrás de este hitran la carta que no saldrá por lo visto hay que dar la vuelta no es nada más y nada menos que un... Me encanta que hayan hecho la versión dorada, estos amigos de China. Es el Shadow Rider Cali Rex. Es la versión, la versión psíquica con 460 puntos de vida. Nada no mal, nada mal, con el efectillo ahí de fondo. Dorado con los ojos psíquicos. Qué copado, qué, qué, qué copado. Qué me encanta. Me encanta más que las cartas así de fútbol que a veces también salen doradas. Esto no, está buenísimo. Tiene la habilidad Underworld Door. Y está en inglés a diferencia de las otras cartas que salían todas en español. Acá la tenemos en inglés. Y también tiene el ataque Max Haste. Qué grositud total. Qué grositud total. Porque lo vemos ahí repancho, re dorado, todo cabalgando. Con este fondo metalizado que me encanta Me encanta totalmente Pero bueno, entonces en un sobrecito ya sacamos 10 cartas Y salieron todas cartas grosas, por suerte, en esta versión Así que lo vamos a estar sumando a nuestro masito chino Vamos entonces, vamos entonces por el siguiente sobre El de orígenes, oh, o no, no, no, no Vamos por el de deluxe y terminamos con el de orígenes A ver si al final nos sale la furra o Thanos Wow, esta semana la verdad sí que grabamos varias cosas, pasaron varias cositas, pero muchas se pudieron solucionar, otras que no. Mientras, mientras, sigue saliendo medio raro la parte atrás de la carta, no sé por qué, pero mientras, seguimos. Haciendo cosas, está bueno poder de vez en cuando abrir un par de sobres, desestresarse Porque como saben, hay videos que son videos como para mostrar un poco sobre cine Hay videos que son como para contar noticias de la semana o noticias del mes Unos podcasts más alargados Y hablar un poquito en serio Pero hay otros videos que son más distendidos, más cortitos, más como para, bueno, hacemos algo que nos divierte a todos Y lo compartimos No podés simplemente mezclar los diferentes tipos de videos y hay momentos en los que no puedes hacer que un video serio se vuelva divertido, un divertido se vuelva serio. Así que, chicos, recuerden tener criterio. Criterio ante qué videos están viendo y qué videos buscan. Buscan videos divertidos, no exijan que sean más profundos, más, más elaborados. Porque es bastante raro, es bastante raro pedir cosas donde no deberías. ¡Es como meterte en un McDonald's y pedir panchos! ¡Es como meterte en una heladería y pedir jugo de piña! Aunque puede que en alguna heladería rara tengan, pero, pero, pero... No, no es lo correcto, chicos. Pero bueno, ya que vimos estos, este nuevo sobrecito de Deluxe, vamos a ver qué cartas no saldrán. Porque, se siente raro la parte de atrás... Pero la primera, la primera de todas es la Diamond Diva. La Diamond Diva esta no la conseguimos. Comentanos debajo del video en qué, en qué partida, en qué capítulo sale la Diamond Diva. Está tremenda, con unos 900 puntos de ataque con 765 de resistencia en la carta 2876 de la colección. Me encanta bastante. Vamos por la siguiente que es el Neymar Junior Primal. Es el Wake. Es el Neymar Jr. totalmente armeado Totalmente trajeado Con unos 895 puntos de ataque 890 de tecnología Está tremendo el Neymar Jr. ¿Nos saldrá el Neymar Jr. sin máscara? ¿Lo podremos considerar en algún momento? No lo sabemos Pero esta versión ahí con el 10 de la camiseta Está tremendo Seguido por... Lo... Acá tenemos un grito silenciado ¡Tenemos a la furra! ¡Tenemos a la furra! Pero en su versión zombie. En su versión más alocada. Va, no es la versión zombie, es la versión alocada. La tenemos a Raxi con 960 puntos de ataque. 950 de tecnología y 590 de resistencia. ¡Qué loco! Me gusta el flor de fondo, color miel. Color Winnie Pooh, pero sí. Es la carta 3500... Es la 3531. Bien, bien, bien, vamos a ver si podemos conseguir tu versión normal Tu versión original queremos Tu versión furresca Pero así, muy buena cartas hasta ahora Vamos por la siguiente querés. Lo tenemos a Dark Rex nuevamente El señor de los dinosaurios El señor de los rinorroqueros Con unos 970 puntos de tecnología ¿What? Y 920 de ataque 610 de resistencia Es una carta tipo tijereta Tipo tijereta, tipo ninja. Es la 3638 de la colección Y la última, la última, este sobre No es nada más y nada menos que Ah, me emocioné por un segundo Señores, me emocioné por un segundo Pero no es el Chapulín Colorado Que nos salió en una versión anterior Es el héroe colorado Con unos 990 puntos de resistencia Pura resistencia tiene 800 de ataque y la carta 3775 de la colección muy copada muy genial entonces en este sobrecito nos salió dinosaurio, furra, neymar y snowboard vamos por el último, vamos por el último sobre de esta tanda el último sobre de este remixado de sobres al día de hoy ya en los kioscos podemos encontrarnos muchas, muchos remixados de sobres de bueno tenemos de fortnite tenemos cinco cartas cartas de Naruto hay cartas bueno hay stickers de los minions hay stickers de fútbol y hay cartas de fútbol así que los kioscos al día de hoy a ah, y figuritas del mundial los kioscos al día de hoy tienen varias colecciones para que puedas elegir para coleccionar vamos a ver que en estos últimos cinco sobrecitos a ah, miren quiero que les echen un vistazo van a ver que se siente totalmente diferente ustedes lo pueden ver la parte de atrás está laminada, mientras que la otra colección está totalmente porosa. Puede ocurrir a veces por un error de fábrica, puede ocurrir a veces, así que no se preocupen, pero cuando sucede, sucede con una tanda completa de cartas. Vamos a ver que son 5 cartulis y la primera de todas es... El caos, un agente del caos, es como si fuese, como si fuese un, como si fuese uno del Counter Strike, como si fuese uno de los criminales del Counter Strike con 900, que 900, 595 de ataque y 195 de resistencia, poca resistencia, pero es la carta 193 es una de las primeras cartas de la colección. Seguido por el Dorado del Loto Perforante. Mirá cómo brilla ese dorado de fondo. Muy genial. Con ese corte bastante cortito. Tipo tijereta. Acá ya le pasaron la tijera por el pelo. Tiene 690 puntos de ataque. Y es la carta 473 de la colección. Me copa mucho su estilo. Me copa mucho su ropa ahí. Todo negro. Todo nilla. Todo rojo. Me encanta. La siguiente carta que nos encontraremos. Entonces es... La Calisto, mira qué, qué grosa que es la Calisto, la Calisto con un fondo ahí flúor verde Tiene 750 de tecnología, 740 de ataque, 710 de resistencia, es la carta número 1511 de la colección Me gusta, es tipo puño, de la hermandad de los puños Vamos por la siguiente carta que es... El rastreador, el rastreador que se parece más al cantante de Dreadmaray Con unos 375 puntos de ataque, 213 de resistencia y 195 de tecnología La tenemos el rastreador que es la carta número 284 de la colección ¿Cuál de estas ya tenés? ¿Cuál de estas te gustaría conseguir? Comentanos debajo del video. hasta ahora nuestra favorita está listo Y la última carta entonces de esta tanda, si tenemos suerte va a ser épica Y si no, va a ser copada pues... Na, na, na, na. Nivea <risa> Disculpe, pero se me ocurrió directamente el chido O sea, es Nivea, toda blanca, toda con casco Pero se me... Me acordé, me acordé de los productos Nivea Los productos Nivea que vendían ahí en la farmacia Los productos Nivea que tenían Tenían ese desodorante a bolilla Ese desodorante blanco a bolilla así todo rondito ¡Es ella! ¡Ella es un desodorante! Es un desodorante para axilas izquierdas Todo blanco, todo bolillero ¿Qué puedes pasar por las axilas Una Nivea de 620 puntos de ataque 490 de resistencia y es la carta número 710 de la colección La Nivea para las axilas ¡No! Pero bueno, entonces este ha sido el unboxing de la semana Con varias cartas de Pokémon Me encantan las evoluciones que salieron Los Calyrex, el pequeño Diglett Y los Pokémon de Gisul Mira qué genial este dorado Y bueno, de las cartas entonces de Fortnite que conseguimos en esta semana Tenemos cartas que son más gruesas, más acartonadas y otras que son más livianas Pero, pero, pero son buenas cartas, en fin. Somos Ercine, esperamos que esto te haya servido. Te haya de hecho pasar el rato. De hecho olvidarte de, de, bueno, de tantos videos que a veces tratan de ser profundos y no lo son. O tratan de ser muy superfluos en la vida. Y que esto te haya hecho divertir, aunque sea un ratito. En medio de este mar de opiniones. Nos vemos próximamente. yéndonos siempre derechito al vicio. Siempre.